Muy bien, señores, vamos a una interesante entrevista que tenemos pautada para el día de hoy. Hoy está con nosotros Raquel Brito. Raquel Brito es vigilante de tratamiento penitenciario. La gente conoce a, estas, a estos eh, funcionarios eh, dominicanos, funcionarios públicos dominicanos, como los azulitos. Así que le dicen a la, a la, al sistema penitenciario, Raquel es parte de los, de los centros de corrección y rehabilitación, o sea, al área de vigilancia y tratamiento de los centros especializados, los CCR. Raquel fue directora del CCR Vista Valle de San Francisco de Macorís, el número 10 de todos los CCR que se hicieron en el país o que se han hecho en el país. Eh, pero Raquel además es psicóloga y en esa su profesión ha desarrollado un proyecto que es un centro psicopedagógico. Raquel es psicopedagoga y como tal ha instalado un centro psicopedagógico en San Francisco de Macorís y sobre el particular vamos a hablar con Raquel Brito. Buenos días Raquel. Muy bien y tú cómo estás qué placer tenerte acá. Un placer para mí compartir con usted siempre. ¿Sabe? Muchas gracias Raquel. Muy bien, eh, cuéntanos de este proyecto, Raquel. ¿En qué consiste este? ¿En qué consiste este proyecto? Es un proyecto privado, es un proyecto semipúblico, ¿cómo es el? ¿Cómo es el asunto? Adelante. Bueno, es un proyecto privado. Okay. Eso no significa que no vamos a tener labores sociales sí si vamos a tener muchas labores sociales. Así es. Porque el objetivo fundamental del proyecto es brindarle bienestar a la población en sentido general en cuanto al ámbito de salud mental. Somos un grupo de colegas de diferentes áreas, está de manera directa el área de, de psicología, está el área de psiquiatría, también vamos a tener eh, audiología y el área de neurología. En ese sentido nosotros eh, vamos a realizar todas las actividades que involucren todas esas áreas. Vamos a tener el área de psiquiatría completa y también todo lo que tiene que ver con la psicopedagogía. En la psicopedagogía vamos a trabajar los refuerzos, la tutoría en todas las áreas, desde el nivel primario, secundario y también a nivel de universidad. Si hay una persona, un ejemplo que tiene dificultad con química y matemática, que son unas de las asignaturas que mayor dificultad le presentan a los estudiantes de todos los niveles, nosotros tenemos un área de manera específica que va a trabajar esa parte. Hablar de la importancia y, y tratar esos aspectos son lo que tiene que ver con la psicopedagogía y las dificultades que a veces presentan en esas áreas que usted mencionó, por ejemplo, las matemáticas y demás. ¿Cómo usted, a través de su experiencia, percibe o entiende que está el, la debilidad o esa parte cognitiva? A veces yo pienso, bueno, es que no todos somos iguales, unos aprenden más rápido que otros, porque como que con la agilidad, en que solo ver, por ejemplo, un problema matemático por poner un ejemplo, inmediatamente lo pueden hacer y otros que no, que les causa más dificultades. ¿Cómo usted percibe que están en ese en ese sentido? Lo que pasa es que hay diferentes tipos de inteligencia. Uh -huh. eh, hay una teoría que es de, que habla de la inteligencia múltiple, donde te dice que hay personas que van a aprender de, de diferente manera. Sí. Hay personas que van a aprender lo artístico, hay personas que van a aprender lo lógico matemático, hay personas que son muy buenas hablando. Entonces nosotros tenemos patrones mentales que no adaptamos o que. Nosotros no vemos oh. cómo resolverlo de la manera adecuada. Son siete tipos de inteligencia. Siete tipos de inteligencia. Entonces, si un adolescente o un niño presenta dificultad en matemática, por lo regular, la familia se enfoca en trabajar esa debilidad, pero se olvida de reforzar entonces el área donde sí si el estudiante o sí si el niño tiene mayor desarrollo. Si el niño presenta mayor desarrollo en las artes, entonces, vamos a trabajar el arte. Está bien que yo quiera que él aprenda matemática, porque eh, la matemática es cotidiano. Yo voy a trabajar esa parte, pero no me puedo olvidar de reforzar lo que realmente él le gusta hacer, que le gusta okay. pintar, que le gusta cantar. Yo tengo que ver la diferencia individual que tiene ese niño, ese adolescente. Eh, Raquel, a propósito de, de su experiencia ¿verdad? como psicopedagoga, ¿qué... Eh, ¿Puede usted darnos una opinión sobre lo que ha sido o lo que es el año eh, escolar a, a, a distancia? Sí. Yo soy psicóloga clínica. Hay una diferencia entre ser psicólogo clínico y ser psicopedagogo. Yo soy psicóloga clínica. Pero en esa, en esa pregunta que usted dice, nosotros veíamos a los niños anteriormente que no les gustaba ir a la escuela. Ahora usted habla con un niño un adolescente y ellos quieren ir a la escuela han visto la importancia de que es socializar con nosotros, sí. han visto la importancia de lo que es ir a compartir en la escuela. Entonces, la pandemia solamente no nos ha dejado cosas negativas, no ha dejado cosas positivas, porque ahora los niños tienen el deseo de ir a la escuela. No encuentras niños o adolescentes que te dicen, yo estoy loco que abro una escuela. Entonces, eso ha ayudado a que ellos desarrollen un sentido de ir a la escuela. Pero también hay una parte de poco manejo de las tecnologías o las o la, o la plataformas que se utiliza para, para dar las clase. Y a veces los niños o los adolescentes se pasan horas en un teléfono, dependiendo de qué modalidad sea, si es en la escuela, va a ser en la televisión o en la radio, o si es en los colegios, por lo regular lo hacen vía cualquier otra plataforma, que tienen que durar el día completo. Le ha causado muchos problemas de concentración a la mayoría, Hemos visto muchas personas que están desesperados, no tanto los niños, también los padres, porque no saben cómo manejar. Un ejemplo, un padre que no tenga eh, una formación académica o que no sepa leer y escribir bien, ¿cómo va a enseñar a un niño a llenar un cuadernillo si él no tiene esa herramienta? Es una debilidad que tenemos. Entonces, para todas esas situaciones nosotros venimos a dar respuesta, porque si usted tiene un niño que no sabe llenar el cuadernillo de X eh, curso o nivel académico, nosotros vamos a tener un especialista de esa área, un maestro de esa área que le va a ayudar a resolver esa situación que en el momento usted no sabe qué hacer, que en el momento usted está desesperado de cierta forma por resolver ese tema. ¿Entiende usted que es efectiva la educación a distancia con niños? Mira que lo que pasa es que los niños tienen la capacidad de aprender por los sentidos de manera sensorial. Mientras más sentido nosotros utilizamos, más aprendemos. ¿Cuáles sentidos utilizan los niños eh, de manera virtual? Por lo regular solamente van a utilizar la, la vista y, y, y el oído. Sí. No están incorporando la mano, el tacto, no están incorporando esos sentidos. Entonces, eso me deja un tipo de debilidad porque yo no sé por qué lugar o por qué es, es sentido el niño aprende. Y como nada más estoy estimulando esos dos sentidos, si hay un niño que aprende tocando que en los primeros años de vida la mayoría aprende tocando, o todo aprende tocando, y tú ves que un niño siempre eh, se está moviendo, está poniendo muchas manos, como nosotros decimos, entonces no voy a estimular esa parte. Entonces, tenemos que estimular todos los sentidos para que el niño tenga un aprendizaje más significativo. Raquel, eh, a propósito de la actividad que van a realizar, ¿qué buscan lograr eh, lo qué les impulsa esta iniciativa? ¿Cuál es la visión? Mira, la mayor cantidad de personas que tienen eh, dificultad en el área de psicología o salud mental van a Santiago o a Santo Domingo, porque no hay un centro donde puedan encontrar todas las especialidades juntas. Un ejemplo, un niño que tenga eh, un trastorno del de espectro autista, no va a encontrar todos los servicios aquí. Tiene que ir a un neurólogo, tiene que ir a un psiquiatra, tiene que ir a un eh, educador especial. Tiene que verlo el área de psicología, tiene que hacer un estudio audiológico, tiene que darle terapia del habla. Entonces tú vas a ir a diferentes lugares. Nosotros tenemos todo concentrado en una, en una sola área. Tú vas a encontrar allá un equipo del área de neurología, vas a encontrar un equipo del área de educación especial, vas a encontrar otro equipo que va a trabajar psiquiatría y psicología, que va a trabajar terapia ocupacional con el niño por ponerte un ejemplo, entonces tú no vas a tener la necesidad de salir de San Francisco a buscar otra, la ayuda para otro, otro lado. Ok, eh, es dirigida a todo público, a los padres, eh, sí, maestros, es, o sea, básicamente a quienes se dirige la, la Está ciudad? dirigida a todo público, porque vamos a tener terapia infanto juvenil que involucra todo lo que tiene que ver con niños y adolescentes, vamos a tener terapia de adultos y vamos a tener eh, la parte de psicología geriátrica. Ah, pero muy bien. Vamos a estar completo en todas las en todas las áreas. E ese aspecto es importante eh, destacar la psicología geriátrica. Claro geriátrica, sí. porque a veces nuestros abuelos, nuestros padres o adultos, cuando van avanzando en una edad, como que sí. van creando ciertas dificultades. No sé si es mental el término. Sí, ¿no? puede ser. Como que se nos van yendo los cables, cuando, en buen dominicano, cuando sí. estamos un poquito más de edad. Sí, nosotros vamos a tener esa parte, lo va a trabajar la licenciada Inés Santos, ella ¿Tú? es psicóloga clínica, egresada de la UAS, hizo una especialidad o maestría en España, donde ella eh, trabajó todo lo que tiene que ver con eh, psicología geriátrica o psicología para adulto mayor. Muy bien, eh, si Raquel, no, eh, si ya no tiene alguna intervención eh, más. Eh, a propósito de la situación, eh, me voy a quedar ahí, ¿verdad?, en la parte de, de la educación a, a propósito de, del contexto que estamos viendo en la República Dominicana. Eh, Los padres, ¿están necesariamente obligados a involucrarse en la, en la educación, en este caso a, a distancia? Es una obligación, es un deber. ¿En qué sentido? En que el niño no pidió nacer. Uh -huh. El niño no pidió... Por ejemplo, yo tengo un niño de cuatro años y yo solo me dijo a mí que yo quiero nacer. Entonces, mi responsabilidad como madre que yo elegí y decidí tener sí, ese niño... Si lo eligió, ¿ahora qué? Las mujeres que no eligieron? Bueno, pero si no lo elegí, ya yo tengo una responsabilidad porque ya las circunstancias me obligaron uh -huh. a tener uh -huh. esa responsabilidad. Y si yo no adquiero esa responsabilidad ahora después va a ser peor. Si profundizamos más en esa pregunta y, y nos damos cuenta que la madre no sabe leer. Entonces tiene, en tiene que buscar ayuda, para eso vamos a estar nosotros, para ayudarle ese tema. Tiene que buscar ayuda porque es una responsabilidad del padre crear la herramienta adecuada para que su hijo sea sano. Y yo enfatizo tanto en eso, en, que, en buscar la herramienta adecuada en que su hijo sea sano porque yo lo voy a ver privado de libertad. Un ejemplo, ahora yo soy la directora del Centro de, de Atención para Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de La Vega. Ahí están todos los adolescentes que han cometido algún tipo de delito o algún tipo de infracción, que se llama así, de acuerdo a la ley, en la región nordeste completa, incluyendo Nagua, Samaná, San Francisco y La Vega. Constanza, Jarabacoa y todos esos lados. Entonces, cuando tuve un niño o adolescente ya de 13 años que llega privado de libertad por negligencia de los padres. ¿Cuándo es negligencia de los padres? ¿Cuándo es negligencia? Cuando tú no lo llevas a la escuela, tú estás cometiendo negligencia. Cuando él tiene una necesidad y tú no se la suple, está cumpliendo una negligencia. Porque si tú puedes cu cubrir la, la necesidad, es una negligencia. La ley establece que toda, eh, toda situación que afecte al niño de manera directa, que no le permita su desarrollo, es una negligencia de los padres, del sistema y de la sociedad. O sea que no solamente porque sea hijo mío, yo soy negligente. Si la sociedad y el Estado no le brindan las condiciones para que ese niño se desarrolle de manera plena, dice la ley 136, yo estoy cometiendo una negligencia, aún no sea mi hijo, porque es una responsabilidad social que el niño y el adolescente tenga un desarrollo integral. ¿Quién vigila entonces eso, de que ese niño tenga lo que tiene que tener antes de llegar al...? al, al A ese punto. Al... A ese punto. Sí. Bueno, la ley tiene cuota para todo el mundo. Hay una cuota para educación, hay una cuota para CONANI, hay una cuota para salud pública, hay una cuota para la Procuraduría General de la República, que es la parte donde yo estoy, hay una cuota para las instituciones especiales y la responsabilidad directa de los padres o el tutor responsable en el momento. Eh, Raquel, ¿qué mensaje tienes para decirles? Eh, o sea, como dirígete a todas las personas que no ven en este momento, tanto de la, de la institución que representas, el departamento que representas, lo que tiene que ver con la parte psicopedagógica. ¿Y, y qué decir en estos momentos que tanto se necesita y, y los momentos que vive nuestro país con el tema de la pandemia y demás? Lo primero es psicoeducarnos. Cuando nosotros nos psicoeducamos, vamos a tener las herramientas necesarias para nosotros poder ayudar a una persona que se encuentra en una situación difícil. Si yo no conozco cómo se comporta o qué conducta tiene un niño con un déficit de atención, yo no voy a saber qué yo hago y voy a decir que el niño es malcriado, que el niño no me escucha, que es intolerante, que le da mucha rabieta, porque yo no, no conozco su condición. Y al yo no conocer su condición, yo quiero tratarlo como un niño que no tiene la condición. Entonces, lo importante es que nosotros no eduquemos para poder dar un bienestar a los niños. Una última pregunta, usted ha podido identificar... ¿Algún común denominador en esos adolescentes que están en conflicto con la ley? La mayoría lo crió su abuela. Sí. La mayoría lo crió sus abuelos. Un 90 eso, y pico decir, por ciento. Eh, eh, eh, emocionalmente y, y, en, y en su conducta, ¿en qué pudiera influir de manera negativa ahí? De manera negativa, bueno. Yo hice una, una tesis que era consumo de sustancias psicoactivas en personas privadas de libertad. Y los que comenzaron a consumir droga en los primeros años de vida, de 9 a 15 años... No se crearon con su padre o madre. Se Yo crearon con tutores. Se, criaron con tutores. se crearon con tutores. Se crearon con abuelos o se crearon con la calle. Se crearon en la calle. A los nueve años, inicio de consumo de droga. O sea que me dice a mí que los abuelos no es que eh, todos los abuelos sean iguales. No, no. no es que la crianza es de los abuelos sea mala. Lo que pasa es que no hay los límites establecidos de manera clara. Porque los abuelos no están para... Dar educación de manera directa Si ustedes se dan cuenta, posiblemente nuestros abuelos no, crea, no crearan o no apoyaran Ciertas situaciones Que sí. los papás no, no lo permitían Entonces no es que los abuelos sean malos Es que no están para crear Están para no, dar es cierto, otra sí. cosa, otro tipo de afecto Excelente Raquel Brito Oyeron el dato gracias. científico ahí Porque no es o Si sea, no es fruto de una investigación La mayoría de, de los eh, Menores en conflicto con la ley Fueron creados por sus abuelos Buen detalle, así que atención. Abuelos o tutores o que tutores, no eran directamente sus, sus, padres. sus padres o en la calle. Muy bien, muchísimas gracias Raquel. Si ahora el Estado, Raquel, excúseme sí. Carolina, debería a cada niño que está siendo criado por un tutor o por un padre o eh, por un abuelo darle un seguimiento especial. Porque así bueno. es, la, eh, para eso son las investigaciones, para buscarle solución a, un, a una situación, ¿verdad? De un momento. Raquel, eh, bueno. ¿repetir el, el día de la actividad? Eh, tenemos una conferencia que está chulísima, se llama Armonía Familiar en Tiempo de Crisis. La vamos a impartir de manera presencial para 15 personas ya en, en el instituto y de manera virtual vía Zoom. Están en las redes sociales en Instituto, Resil Instituto y también pueden llamar al 809-244-0123, que es el teléfono de allá para cualquier información que necesiten. Muchísimas gracias Raquel Brito eh, por todas las informaciones brindadas, excelente. Vamos nosotros eh, luego de esto a una breve pausa, Quédese con nosotros porque continuamos con más acá en De Mañana.